sin límites, sin condiciones. Ese es el amor del Señor. Muestra hoy al dar la vida, al dar la vida por ti. Sí, si tú fueras hermanito, querido, amada hermana, fueras tú, fuera yo el único en el mundo. Jesús viene y da la vida hoy de nuevo. Porque no lo hace por una masa, lo hace por persona, con nombre, con apellido, el tuyo, el mío. Entonces hoy día... Es un día de, de gozo especial. De la tristeza de ver a una persona que entrega la vida como humano. Pero como cristiano y seguidores de ese hombre precioso. Alegría porque hay alguien que me ama hasta esa parte. Hasta ese límite. Y ese es el recuerdo que hoy día tengo que estar con él. Dedicarle ojalá todo mi día. Todo mi día ahí en familia, donde esté, con quien esté, solita, ir a la Eucaristía, que hoy día no hay, a la iglesia, a, lo, a la ceremonia de las tres horas. Hay tantas, tantas actividades, hermano. Y si no, puedes ir en tu casa. En tu casa, si no tienes medio de que el, que el Facebook, que esto. No, solito. Ahí tú con el Señor. Este día te lo entrego porque tú te estás entregando por mí. Que hoy día sea ese día de, también de agradecimiento, Señor, te agradezco. Ayúdame a no defraudarte. Tú no me defraudaste porque estás dando la vida por mí. Y veamos qué palabra nos da hoy día para que la meditemos. Para que meditemos ahí que el Espíritu Santo nos ayude. Y en Juan 20, la muerte de Jesús. Y veamos cómo nos relata aquí. Y este texto podemos también y rumial no meditarlo. Después, Jesús sabiendo que todo se había cumplido para que también se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vinag carra con vinagre. Los soldados colocaron en la punta de una caña una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está Cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entregó su vida. Entregó su vida por ti. Tengámoslo claro. Seamos agradecidos. Hoy día por lo menos internalicemos eso, hermanos queridos. Recordemos, entregó a su madre, ahí te la entregó pensando en ti, pensando en los demás. Mira a los demás y le dice perdónalo, Señor, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Todos esos momentos, todos esos momentos, eso para, tengo sed, le vas a dar vinagre. ¿O le va a dar amor? Tiene sed de amor. Así que hoy día, hermanos queridos, un día de recogimiento en el amor del Señor, pero un día de agradecimiento, agradecer, agradecer y agradecer tanto amor. Y preguntarnos, ojalá en familia, ¿qué hacemos nosotros para devolver tanto amor? Inco... Incomparable Incomparable Incomparable Incomparable Eres tú mi Dios Incomparable Incomparable Eres tú